Hola, buenas tardes. Este es un video para presentar el Seminario Protección de los Derechos de las Mujeres, Herramientas para Medir las Obligaciones Internacionales. Vamos a trabajar durante este seminario, que consta de 12 clases, mecanismos e indicadores para poder medir las obligaciones internacionales previstas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, específicamente concentrándonos en la Convención de Belén-Dupará. Vamos a establecer cuáles son las mejores herramientas para que podamos saber si los esfuerzos que están avanzando los diferentes estados que forman parte de la Convención de belén Pará, y que son las personas que queremos que participen, están siendo esfuerzos para cumplir realmente la obligación internacional de garantizar los derechos de las mujeres una vida libre de violencia, y si esos recursos que se están utilizando son realmente recursos efectivos para garantizar este derecho. Queremos saber si las medidas que se están eh, desplegando a lo largo de la región, si las medidas que se están desplegando a lo largo de los sistemas nacionales de protección de derechos humanos de las mujeres son medidas que efectivamente cumplen con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Y también queremos aprender a, a manejar indicadores que nos permiten medir hasta qué punto son eficientes los esfuerzos que se están desplegando a lo largo de toda la región. Así que con esta, esta, esta información esperamos que mucha gente esté participando y que con su participación estén enriqueciendo este seminario. Muchas gracias.